Hoy estamos en un nuevo para el canal y hoy vamos a revisar una franquicia que tal vez muchos la tomen como para niños Pero hablamos de Crystramity Es una franquicia en la que todos no sabemos de la gente. Pero hoy no solo vamos a hablar de Crystramity Vamos a hablar de los misterios aterradores de Crash Bank. Así que siéntanse cómodos porque estos son 5 misterios aterradores de Crash Bank. Esto no es tan perturbador, pero algo tal vez un poco malo para los niños. Empezaremos con a lo que yo llamaría el morboso Angel, solo escuchen esta cinemática. Pero yo tengo cerebro y deseos, no dejaré que me ignoren, he estado observando a ti y a tu deliciosa hermana. ¿Delicioso? Preciosa, quería decir preciosa. masotismo en los videojuegos de Crash Bandicoot. Eh, sí, yo la primera vez que vi esto me quedé un poco como... ¿Qué? Uh, y estamos en el mismo videojuego Crash Mind Over MUTANT Cuando le pegamos a este tipo de aquí, dice unos diálogos bastante extraños. Mostraré solo unos pocos ya que <coughs> el señor YouTube <risa> no me dejaría. ¿Y a quién le toca? ¿Me has dado últimamente? Si no lo has hecho, adelante. Creo que me has hecho daño otra vez, por favor. ¡Ah, qué bien! Creo que a mi novia le gustan este tipo de cosas. Nitrous oxide domina Marte. Esto no es tan perturbador, pero es una buena curiosidad. En los archivos del juego existen unos audio de voz eliminados que es para Nitrous oxide. En estos audios de voz dice lo siguiente: going to be a joke that I What was it called?" That red planet so close to here. Oh yes, I think you call it Mars. Now that was an easy win. What? You say there is no civilization on the planet Mars? <laughs> Not anymore. They lost the race. Lo que nos da a entender que nitrous oxide convirtió a Marte en un estacionamiento. Y esto cobra más sentido si nos vamos al último cómic de Crash Name Racing nitro fuel eh, Pues ahí mismo lo dice. Ah, Crash Boom Bang, El juego que todos aman. Pues en este mismo juego, en el escenario final, eh, pues hay un secreto bastante perturbador, por eso lo dejé para lo último. Y bueno, vean esta imagen. Ojalá que les haya gustado este video, um, pues, en serio, es mi primer video haciendo un top. Eh, dale mucho apoyo, por favor. Si quieren seguir con los tops de videojuegos, y bueno, nos estamos viendo. Adiós.